Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno queridos, hoy tenemos un resubido, va a ser, eh, del evento que tuvimos ayer en Twitch. Un evento que duró casi cuatro horas en el cual nos sorprendió a todos, pasaron cosas emotivas, lindas. Eh, así que bueno, hice una recopilación de los mejores momentos. Piensen que eran tres horas, así que creo que este, esta recopilación va a durar una horita y pico, si no mal recuerdo, ya les digo, más o menos una hora y media. O sea, tuve que cortar una hora y media porque era sino muy, muy largo para resubir un video. Pero bueno, por lo menos para que lo tengan ahí de podcast, eh, está bueno ahí en una segunda... Lo dejan ahí, si, si tienen ganas de verlo sería un golazo porque la verdad que está muy muy bueno, eh, muy divertido. Las batallas están muy buenas, se pueden aprender un montón y son muy muy similares a lo que se puede jugar eh, como si fuera una especie de torneo. bien eh, Es muy muy similar en la cual nadie quiere regalar nada, nadie regala nada en el sentido de que no, no, digamos, no pierden HP porque sí... Uh, hacen movimientos muy buenos Hay jugadores muy muy buenos en el torneo uh, Y ya verán, bueno, quién se gana El tanque premium de tier 7 Y además al final hay una sorpresa que, que está muy buena Y estuvo muy, muy entretenido Y muy emotivo también el final En el directo Así que bueno, se los dejo el resubido De lo que fue el evento de ayer Espero que les guste, que lo disfruten Tanto como todos los que estuvimos eh, 45 50 personas éramos en un momento, re, la verdad que re contento y tuvimos un promedio de personas de 40 súmense al canal de Twitch, se los pido por favor, la verdad que me encantaría que podamos llegar a tener una media de 75 personas por directo, sé que es difícil, sé que es complicado pero también sé que con su ayuda lo, lo puedo lograr así que se los pido encarecidamente métanse en Twitch, acá abajo se los estoy dejando Twitch.tv es la página nando-capo como siempre estoy ahí en Twitch Hacemos sorteos, hacemos eventos, salimos con la, la primera batalla del video Justamente una, una batalla con la cuenta Sheriff Que encima, encima éramos dos Sheriff, estaba Jimmy con su cuenta Sheriff Y yo con los amigos o se tenían 500 de oro que podían llegar a ganar en una batalla O sea, podían llegar a ganar en el supuesto caso de que nos maten Eso por un lado, y después recuerden que todavía está pendiente el tema del fan art Bien, hasta el día de hoy a las 12 de la noche pueden participar del fan fanart eh, ya que mañana voy a estar subiendo lo que son todas sus creaciones, ¿bien? Así, eh, entre el viernes, lo que queda el sábado y el domingo Ustedes, eh, digamos, va a estar, van a estar sus creaciones en el video Y la gente van a tener que esperar a que la gente, la comunidad, los vote, ¿bien? Por eso mi consejo es, traten de decirle a sus amigos, a sus conocidos de clan, a sus contactos Che, entren a video de Nando y dejen like primero, por supuesto. Y segundo, pongan en los comentarios eh, que vota tal o cual a cualquiera de las creaciones que ustedes hayan hecho. Los dejo con el video sin más. No, no me quiero estirar. Y les mando un beso gigante. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. Que se eh, acuerden de ponerse como siempre les digo chicos modo batalla solo estándar. Van acá a configuración general y le sacan Encuentro, le sacan asalto Y le sacan gran batalla Así sería más fácil ponerle de encontrarnos Porque nunca se sabe Che, voy a bajar un poquito la música Van a tener el doble de oportunidad de encontrarnos Ponele bueno, sí, sí, sí. Siempre todo Ponele Creo que a partir de ahora no me a llamar más Nando porque me voy a poner Nando Ponele Ponele eh, buenas a todos, la primera vez mía por aquí. ¿Cómo andas? ¿Gonza Discovery? ¿Todo bien, loco? Esperemos que te guste el canal y que no te decepciones, boludo. De gente como yo. No creo que de Jimmy te decepciones, pero El este canal va... es un punto de inflexión en su vida. Sí, vas a saber lo que es bueno o lo que es malo. Exacto. Tenemos días. Depende del día. a veces que estamos más. No, no, pero correte, 34S. Lo volado un tiro, es. Ahora estamos jugando por la, por la, con la cuenta Jerry. por lo general siempre hacemos cuenta Jerry, un ratito, después jugamos con la cuenta común, a veces, hacemos al entrenamiento. Jugamos ahora de todo un poco, hacemos yo qué sé. ¿Qué no hacemos en este canal? <risa> <risa> uh, uh, uh. No, no, no, no. Eso es un Oni. Uy, perdón. Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás. uh cómo volaron las explosivas ahí, se escuchó blum, blum, blum. Todo, eh, con el KB2, ponele que estaba todo bien, pero ya cuando sale una onita, un poco es la combinación ideal. Mmm... no. Tenés que ver con eso mate mucho porque allá atrás de estar Olvídate, sí, sí, sí. Reinmetal. Yeah. Pero ese RHM. Hola. Bueno, listo. ¿Quién? ¿El Charriotter? No, mirá también, boludo. Interesante. Uh, atrás, mirá Torque. otro culo, boludo. Mmm ¿Podemos tirar bandera blanca? Boludo, más que man... tiramos. ¿Podemos tirar los calzones? ¿Entiramos las nalgas? Bandera ¿Cómo te... para que crean que somos de su equipo. ¿Cómo se salvó el KB2, boludo? Que justo el anime espoteado. Eh, si, un, si el T-150 no estuviera. Ah, está FK, me parece, ¿no? Eh, sí, está FK. Que... Oh, y hay un M. Hay un M4 acá. Vale, mm, 8. Sí. Voy a pegar mi último tiro y voy a morir con 100 de mm, Bueno, podré pegar un tirito más. Oh, arriba, arriba, arriba, arriba. Ojo arriba. Sí, sí, ¿no? pasa que hay que revisar arriba, atrás ¿Arriba? Eh, sí, sí Yo acá estoy tra estaba tranquila la cosa Ponele, viene uno ahí en un cabedo pero <risa> Está tranquila después viene entonces... Arriba, mirá, mirá, se fue una, para arriba el cabedón Una detonación <risa> Porque tengo la cámara dinámica activada, es horrible No, esto. es lo peor que hay, boludo O sea, no me molesta tanto el efecto Me molesta la hora de apuntar, es como que la mira se vuelve loca Se va para todos lados, sí, sí no sé por qué. No sé si él tiene más depresión que yo elevación de cañón o viceversa. Lo que sí sé es que. Creo, creo que ninguno de los dos se puede apuntar mutuamente. <risa> Una alta cagada, boludo. Ojo. Igual no avance mucho porque. Ahí No, yo acá ya no le, no le puedo. Bueno, hasta donde está ese cadáver de IS no puedes avanzar. Ah, mirá, Bien. No Ah no, el cabello lo bueno. Sí, sí, ya sé Guarda con avanzar porque acá hay gente Sí, sí, sí Te van a disparar antes de que vuelo uh -huh. Solamente quiero... Hacer de, de... De... De tope, por decirlo así, no sé cómo De... de, de... Para, para avalancha <risa> Pero se van a venir las sordas asiáticas de... A todos los indios No, encima está el cabello. de ¿Qué tal el Pantera, gente? Está bueno el Pantera, boludo. Es el Progetto no, no Premium, básicamente. Ponele, ¿no? O sea. Ole, ole, bote. No, sí, el Pantera está bueno para hacer un tanque de línea, está bastante. Está bueno, sí, sí, sí. ¿Dónde se me fue el cañón? No, no, estás... no, a mí no más se me ocurre poner la cámara dinámica con eh, Estás más Uy. solo Jimmy que el KB2? Sí. No, el Voy a apagar esta cámara de por qué. Si, sí, no, no sirve para vos te eso, boludo. Alta mierda. Creo que la cámara, la, la retícula del servidor funciona mejor que la cámara dinámica al momento de apuntar. Buah, tan mala eh, boludo. No, igualmente yo lo tengo desactivado eso porque no, no, no. Mientras más estable sea la cámara al momento de apuntar y todo lo que sea. El Tiger Porsche debe estar diciendo avanzo y me gano los 500 de oro, boludo, ni pedo. Sí, Ven sí, aquí, boludo. Te... Es que el, el Tiger Porsche te mató a vos. Sí. Ok. Pero déjenlo que avance, pollo, déjenlo que, que avance. Ah, mira, este 150 no está llegado. Está con el cañón DERP Ah, mirá Ah, no está FK O sea que está en base cambiando de, de gusto, digamos Ok Tal vez Está con ese cañoncito DERP que Ah... Del, ah, si ah el de tier 5 cosas. me parece que... <ríe> si <Sí. ríe> te guarda que va un cabello, eh? ah. Me pasa que arriba, sé que tengo el... Ah, eh... ah, no, lo volaron, lo volaron, ok. Sí, sí, sí. Uy, se mandan los wey, tras tuyo. ¿Qué pasa bote? No, no, nah, pero tengo algo. El... Nada, Imposible, boludo. <risa> Puede estar en dos cuadraditos en nuestro mundo <risas> Hice. No, sí, hice la que pueden. Tier 8 con un Kv, dos lucas de daño, qué más creo, boludo. No? no se puede. Eh, bueno, ¿quién se ganó el lore entonces? El Lowe de nuestro lado. Va, o sea, el lado rival se ganó que es Sniper. Y el tuyo el Tiger Porsche, que no sé quién era. Uh -huh. uh, okay. Tiger Porsche. El fodone. Bueno. Creo que sí. Ahí se están marcando los chicos, no le dicen no sé quién a quién. Como siempre, mucho amor para darse. Uy, uy. Y eso que es temprano todavía. Sí, sí, sí. 29. 20? En el torneo no sé cómo sea. Suena rica Mucho amor para, para todos. Cagamos. Porque van entrando a, a dos. <risa> sí, las parejitas. Sí, sí. Entran de la mano, como Kuche y Alba. Que antes era Kucha y Harold, se dan besos en la esquina los días siempre. Y ahora es Kuche y Alba. El poliamor está en el aire. Sí, sí, debe ser la primavera que está por venirse. Bueno, pues sigo de Comodín porque seguimos uh -huh. Sí. Nando, espérate que voy al baño un segundo. Nah, nah, tuvieron todo el día para ir a cagar. No rompa la bola. <risa> Celosa, Ronaldo? ¿Copo? Eh, una, sí. una hora para mover los intestinos ¿Tuvieron? Sí, sí, boludo, estamos hace 20 minutos Armando esto y, ya, y justo ahora Quién viene a arcar. Cuatro Tres Dos Veintitrés, ya empezó a trolearme Cof. Si alguno sacó el tanque Que se joda No, no, basta. Por lo menos hasta el último momento que revisé Cómo me hicieron rabiarlo otra vez, boludo Pero la, Creo que la sangre era... Estaba frita, ¿no? Ya más que... Más que hirviendo Ya se pasó Se me evaporó, boludo, la sangre Pero, boludo <risa> Me sacaron tanque justo en... Le dije... Le dije... No saquen tanque No solamente que me sacaron el tanque Le dije... Encima les hago el conteo, además Para evitar eso No, no, así Faltando todo me sacan... <risa> um. Encima del problema... O sea, hay un problema que es el jugador que lo saca. Porque uno está tratando de armar la sala para organizar todo bien y si alguno se sale a último momento, perjudica a todo su equipo encima. O sea, te caga todo, boludo. Porque dentro de mis posibilidades, yo no puedo estar en la computadora cada uno diciéndole, bueno, jueguen o no se vayan o no estén FK o lo que sea. Mi, mi, lo único que yo puedo hacer es tratar de armarlo parejo y que entren todos a batalla. Después ya, mm -hmm. si, si te querés ir al baño a hacer caca, y eh, bueno, boludo, ve. ¿Por qué la tengo con la caca, no? O sea, estoy muy escatológico sí, sí, hoy, sí, boludo. No sé. Bueno, te dejan hacer la picholina. Te vas al baño. O usen pañales, si sí, es más fácil, boludo. ¿Para qué vas al baño? Con bueno, el pañal no tenés que limpiarte nada, boludo. los <risa> mugriste. Resucia el negro, ¿vale? Yo lo hago y me funciona, Echon, no, el chabón. no leo a culo tenía tener negro. Mientras streameaba. <risa> <risa> Es la práctica para el stream de 24 horas. Sí, sí, sí, lo voy a... Pañales para adultos. <risa> Chupame las gavales. <risa> Se quieren mucho los chicos. Sí, dispara, voy a cambiar. A ver, vamos a ver, entonces... Eh, Vos estás jugando, ¿no, Jimmy? Sí, estaba jugando, güey. Sí, sí. sí, ok. El comodín menos comodín de... El comodín más triste que podríamos haber encontrado nah, sí. No te vas no a humilde capaz que... que eh. les convenía jugar con uno menos, pero Se bueno. nah, <risa> hace lo humilde ahí La tira pobrecito y después termina top daño, seguro bolé. Ahí vemos Shooting Golem, lo vemos a Genones Que está medio hasta los balls Bien Genones, ahí El cañón en Jad Panza lo compraron Como no tiene Mr. Jack Antonia su Carnarvon Naked X. Buah, kiroistas, kiroistas, se está comiendo una que no tiene number. Oye, se mata de mi equipo. <ríe> sí. No bueno, No. Cuando todo de este lado eh, estamos ahí con la cámara de Quiroguista que está huyendo como, como perro porque se la va a comer <risa> Eli disparando ahí Kiro que sigue Mr. Jackman Marcos Thor Ninja con su por ahora está como muy peleada la cosa, está. a ver cómo viene en vida. 90-91, sigue pareja la cosa, muy bien, me gusta eso. Un Ferdi, wow, lo que pega ese Ferdi, boludo. Paul. El Ferdi era de Paul. El Ferdi camina de frente. Si, no, ese era. Camina de frente, camino de frente. Sí, no, ese camino frente. Oh, a Berlín, sí. Niña de frente, camino a Berlín. <ríe> claro. El evento de Camino a, camino a Halloween, un <ríe> quilombo de negro. Uh -huh. Pacho balas con una RHM. ¡Oh! Fujinami le erra esa bomba. Que hubiese podido sacar unos hermosos. 600 por lo menos. Rompepony con su M449. Ahí también sacando torreta. Ojo a los laterales, Rompepony. Es un mapa muy complejo este en el cual. Como todos los mapas donde no conoces bien, tal vez o no estás tan acostumbrado a jugarlo, es complicado. Uh -huh. eh... Si me hace un mapa tan grande que. Te puede venir de cualquier lado. Muy ¿no? vulnerable fácilmente. Sí, sí, sí, por eso te digo que quedás... No te diste cuenta, te diste, perdiste un segundo y quedaste revendido, boludo. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Vemos por aquí. Estamos ahí con la cámara del señor Gabalés, que está intentando ayudarlo a Harold. Ponele. A ver, quiero ver qué está haciendo Harold. Teníamos una FK y ya pasó mejor vida. No. General Caos también por ahí. Newbieberg también que anda por ahí. Maca Gamer con su burrasquillo. Tratando de castigarlo a Carnival, que está con el Lynx dando visión. El Centurion, lindo el Centurion, ese Torretea ahí como perro. Black Dragon con su pantera. Ahí tenemos la cámara del Jimmy. Sabes que el Jimmy está paseando tranquilo, ahí está de vacaciones. En Mar del Plata, en la Bristol. Estoy conociendo el mapa, estoy recorriendo lo perfecto. Sí. Algún... Eh, tranquilo, que estás de prueba, así que no pasa nada. Sigue paseando, Jimmy, tranquilo. Le estoy dando tiempo a alguien que se une a la sala. Sí, sí, algún FK por ahí está dando más. Le da oportunidades al equipo rival o lo hace más parejo, Jimmy? Exacto. Eh, um... Bueno, depende, porque si ese que se quedó a FK de nuestro equipo sigue FK, quedarían balanceados ese equipo Claro, claro, por eso. Está todo finalmente calculado, gente. ¿eh? No, no está muy bien. Uh, Harold ahí se encuentra de frente con un RHM que justo tiene la suerte. Qué raro verlo así a Harold avanzar tan a lo, a lo pavote. Ahí solo. Sí, rarísimo. mira la que se come por la derecha. Se encontró con vos de frente. Kiko también. O sea, están muy rodeados, boludo. Lo mejor que le puede pasar a Harold... A uh, Kiko también de costado. Se le está comiendo de vuelta el escorpión, lo está castigando. Eh, sería, ojo tu Me va Jimmy, como, como un buen perro de casa. <risa> está, está complicado ahí. La él está ahí también mostrando torreta, pero Kuche lo tiene en la mira. Mmm, da elcito querido. Ten cuidado que está el Kuche de aquel lado con sus tres marquitas en el cañón, así que hay que tener mucho cuidado con esa clase de jugadores. ¡Wow! Harold se le está comiendo, oh, pero como... Sí, sí, Harold está mandando, No sé... ¿Qué, hace, qué hiciste, <risa> de Harold? Te de acá, es una bolsita, bolsita una de... una bolsita puntos. de puntos, sí. Qué raro, Harold, así. Comportándose de esa manera. Igual digo que están re parejos, 45-44 en vida. Fijaros se de conmigo, a con la persona. Eh... Metí un par de tiritas, algo, algo, viste. Sí, algo, algo, algo. Sí. Esperen que voy a hacer esto. Carol me llenó de oro y ahora muere asquerosamente. Dice, Chapo, enojado, Chapo. No se enojéis, Chapo. No se enojéis. ¿Está todo permitido las municiones acá? Vale tirar oro, vale tirar explosivos, vale tirar, vale tirar lo que les dije, tirarse encima del rival, toda la estrategia. La zapatilla, tirársela al enemigo. Escupir, bueno, van a escupir la pantalla, así que no les conviene. Pero en ese caso, o sea, todas las artimanías que puedan campear con un pesado vale, ir a primera línea con una artillería vale. Cada uno hace lo que se le canta Lo que... Asqueroso full oro Y sí Y sí Es por una... Uy, yo también estaba tirando oro No me di cuenta Es por un tanque... <ríe> por un tanque premio Yo si sí vengo a casa Como tiro oro, avanzarlo Yo creo que no sé cuándo Lo cambié la unición Estaba tirando a P tranquilo Ah eh, Me parecía raro Que entraba todo <ríe> Muy fácilmente Qué raro era, <ríe> así, ¿no? Deja de llorar Dice Gaba no vale hacer a Morrack. Uh, a Marcos Stoli hicieron a Morrack, boludo. A la L de clavé 495 con explosivo. Johan Rommel ahí con el pan 58 Mutz. Infernal Baja 8 a 5 van. Tienen que cuidarse. Lo volaron. Creo que fue una cuestión. Una. Aquí no se gastan créditos. Eh, no sé. Sí, se gastan. La sí. munición te lo compro. Sí, sí, claro que sí. Dale, Newberg. Muy campero el mapa. Son todos camperos. En gran batalla son todos camperos, bol. Puedes campear en todos. <coughs> En todo tenés una zona abierta, muy abierta, en la cual te podés quedar cambiando. Olvídate. En, en Nevelburg sí. también. Si piensan que es un mapa campero, funciona otro tipo de tanques. Y sí. ¿Cómo andas, Cotitox? ¿Todo bien, chabón? Ahí estábamos con la camarita de Álvaro. El Lowe que sigue ahí arriba. Sí, igual muy campero, pero los pesados sobrevivieron todos. Murió el RHM, el RHM, el 130PM. Todos, todos los que supuestamente campeaban murieron todos. Te queda el Ferdi, el 130PM Kuche y un Scorpion G, o sea... Jimmy me ven de frente cobarde, hijo <ríe> de mí me dispara de ¿Quién te dijo eso? Ah, Harold claro. <ríe> Harold Corneta sí, joder, sí. Bueno chicos, estamos ahí ¿Sí? por en, la, en la fase de prueba por el tanque premium de tier 7 ¿Te imaginas te lo ganas vos, Jimmy? Re corrupto el torneo, viste Se <ríe> ve como... No prende fuego acá Se ve como las oficinas de Wargaming, la, la, la gente tirando piedras, viste <ríe> Yo tengo en contra Dale. del pin Igual es la primera batalla que uso de Comodín De última, después, si queda un equipo Impar, entran los que... Ahí se fue uno recién, ¿eh? Hicieron daño, sí ¿De dónde esos gaba vos? ¿De qué parte? Espectacularmente bien, Nando, gracias por preguntar Cenando, y mirando, me alegro, me alegro, me alegro mucho, chabón Oh, tanto la que anda. Ah... Está re parejo igual, 12-11, mira y, y bueno, la vida tal vez no tanto Están más tocados uh -huh. algunos uh -huh. Pero si hacen focus <risa> La clave será el focus Acá está el Jimmy bueno, En vida no estamos ni similar No, 6% contra 18 No, casi te lo voy acá Cuida ese HP Jimmy, cuida ese HP Ahí te viene Shooting Golem, de costado Uno, adiós Smash tank. Gracias por el follow, bro Cuatro fragueos eh... me, me pude llevar a Jarola, así que con ese creo que... Ya está, listo, Sentíte dichoso ya, Yo ya tengo saldo positivo <risas> Quirovista que va a bajar un cañón, lo va a bajar al Lowe Bien, se come el tiro del Pantera 3 contra 4 boludo 4% a 11 <risa> Lo que tiene que hacer el equipo Mi equipo por lo menos sería tomar distancia La que está haciendo grosero no voy a quemar ropa porque no tienen No tienen vida Uf. Gracias Sego87 por el follow eh... 4 contra 2 a 11% de vida Y el otro a 4% de vida Kiro trata de escapar. Van a tener que ir a buscarlos porque si no lo van a empatar. Igual creo que los equipos están bastante parejos. Sí, sí, o sea, ya depende de las manos de cada uno y cómo la juegue cada uno. Pero fíjate que está terminando 15 a 13, con 4% de vida y 11% de vida. O sea, es una batalla bastante reñida, ¿no? Que terminó 15 a 0. Ahí en Mexican, me vas a Ciudad de México. Ah, eres de México. Cuando quiera acá te llevo a unos lugares buenísimos. Sí, pero si no tengo guita ni para viajar acá el corno urbano, boludo, voy a ir a México. No tengo ni para tomar un tren. Soy sí, pobre, ¿le? Bueno, yo farmía Chapo, estoy feliz. Qué forro, boludo. ¿vale? Bueno, Quiroguita está, está aplicando la gran estrategia de nos vemos en Disney, o sea, la gran ven a buscarme si te atreves. Pasa que ese Scorpion G está muy full vida, boludo. Sigue retrocediendo, vista ya creo que no le queda mucho mapa para irse. Pero ¿por qué Infernal tenés que lanzarte al Yolo ahí, boludo? Aunque sea, le vas a sacar un tiro después al Alvarito, traquearlo, ¿por qué lo dejan escapar? Bueno, igual justo ahí se encerró. podría haber bajado para el otro lado, Quiro. Encima si no, está todo raro porque lo, el que avanzó es un cazatanque y los que están cubriendo lo son peces. <risa> Por eso, boludo... No, no, mirá que quedan 50 segundos. Ojo que la, la puede... ¿Quién queda? Crosero. Crocero. Está, haciendo... <risa> está haciendo muy bien. ¿eh? Vuela, Crosero, vuela, Crosero. Qué bien, Crosero, boludo. Los recagó. <risa> Los recagó, pollo. Creo que Pérez Cruz. Podría estar cerca, pero no sé, no lo puedo ver porque está. Ahí. Uno, dos. No, no, no, está en la otra punta, literalmente, boludo. Nada no que ver, nada que ver. No voy a decir, no voy a develar su posición, pero está en la otra. No, no, no te miro, no te miro, no te miro, no te miro. No, no, no, no te voy a descubrir, boludo. Está en la otra esquina de, del universo conocido de este mapa. Está en la otra punta, boludo. Tres segundos. Ahí sí, mirá, mirá está el crucero. Lo pongo ahí para que lo vean al final. Es <risa> un arbolito escondido atrás de todo. Bien. Fue un empate, o sea, más parejo más parejo el matchmaking no puede ser, chicos. No me jodan. Ya depende de cada uno. El matchmaker funciona. Ahí hay dos nuevos. Christian Spartan y Martin, Martin Ramírez. Y Martin McFly. Martín Ramírez es el que ganó el tier 6. El KB2 Rakanarok. Esta es la que vale suerte para todos. No te, no te mueras como a puto, le hice. Bajaron. Eso, esos mensajes de ánimo. Sí, sí, sí, o sea, se llaman pero se bordean también. Saquemos cañones, creo que faltó eso. Sí, es lo que les dije, boludo. Para mí el equipo de Kuche como que no... Les faltó hacer más focus, boludo. Es que todos se hacen, van por el daño. En vez de terminar de rematar a un enemigo. El daño, sí, sí, sí, no, no. Acá lo que más importa es sacar cañones a dos manos, boludo. <risa> es la forma de ganar, básicamente. Uh -huh. ¿Cuántas partidas han pasado que alguien en 1% de vida se ha llevado todo? Sí, sí, no, no, olvídate. Un cañón es un cañón, olvídate, pero es cuando jugás escaramuza, avance, todo eso, eh, torneos, o sea, tenés que bajar cañones a dos manos, porque <risa> es lo que decimos siempre, un cañón con, el, con Full HP o con un solo puntito de vida pega exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, es lo mismo, no cambia nada, o sea, bájalo. Aunque no no, no, no no te vayas a llevar el daño completo. Porque pegarle a uno que tiene uno de vida, le, o sea, es, es un dolor de bolas. Lo sabemos todos, pero bueno, es así. Bajaste un cañón. Punto. Uh -huh. Estamos ahí con el Ferdi de Pola y pasamos al otro equipo con Ruscallo. A ver, parece que están todos moviéndose, a ver. Ahí creo que dos, bueno, ah, una FK. En el equipo sur Y una FK en el equipo norte Bueno, mejor, entre todo está parejo entonces uh -huh. Es que realmente Tanto estas partidas como la que armamos la otra vez se, Es que las definen Los jugadores, boludo Llama Uno desde este lugar Hace un poco de matchmaker Pero es que ya lo define la gente, boludo, acá ahora Si uno se manda la partida a su vida y se lleva a 6, a 7 Y Otro la juega mal Y está medio en el horno, digamos Mira, qué casualidad que los dos que están en FK llevan el mismo tanque. ¿Cuál es? Los Lowways. Ah, mirá. Llena <coughs> con en su... Es... <coughs> Hasta no se, se parece Todo, todo, todo lo completo. Acá no, no, no hay... Sí, sí, sí. Acá no se da ventaja a nadie. Dos Lowways FK. Sí, uno por cada lado. Está parejo, boludo. Es más, imagínate que arrancan después cuando faltan 2 o 3 minutos los dos Y se tienen que enfrentar en el medio, boludo. Los dos que quedan. <risa> Todos se terminan matando. que Alto empate final. de, de Lowe. Mal, boludo. Ahí está el S1 Genomne, con dos marquitas. El S1, bien ahí. Ahí volvió a la vida el Lowe. ¿Lowe tuyo? Sí, falta el ah, S1. Este. Ahí está. Si se les cae. El... Lo más rápido. Yo, si quieren, les habilito la sala de Discord. Yo no tengo problema, ya les dije. Pero si se les cae a algunos sin Discord, imagínate estando en Discord. Bueno. Ahí vemos a Kirovistas de vuelta con su Pantera por ahí tratando de, de, de, de, de flanquear. Tacho de balas con su ReHM, RHM. Lucifer con su Scorpion G. Ahora todos se puso. ¿no? Bueno, no, está más o menos igual Un equipo con mucho cazatanque, El otro con más pesados Sí. Hay que ver cómo, cómo se despliegan Para ver quién tiene más impacto El tema, el tema de los cazas está bueno Si el equipo te cubre Porque si, por ejemplo en RHM está buenísimo Pero recarga en cuánto, boludo En 11 segundos, 12 segundos uh -huh. Para meterte esa bomba de 700 O sea, <risa> podés quedar muy vendido Si metes una bomba y el equipo no te cubre no, la idea es ir en grupitos. Siempre, no siempre Como en anterior que habían algunos tanques ahí aislados y sufrieron las consecuencias. Sí. Eh, de este lado quedó Keiko FK. Yo no me acuerdo si en el anterior Keiko también quedó FK. No, eh... eh Wolfi y eh, se había caído. Ah, en Wolf sí. Y no pudo volver, pero ahora sí se volvió a caer, pero ya está, está en batalla. Está okay, Ahí está Valery con su pua, le el RHM 426 En el mantelete, literal Ya está atento al este, eh, que está ahí estático, pero Se puede armar una ah. Maniobra interesante eh. Ah, Johan Rommel La que te comiste, papucho, no, no, no Ahí la jugó mal Johan la jugó muy mal Se comió, es, eh, o sea, literalmente Toda la vida la perdió, boludo Quedó a 76 de vida No, siempre Pero miren que se los digo siempre Utilicen los arbustos como Como camuflaje en el sentido de usar los 15 metros ¿No? Pegó un tiro, que lo pegó, que hizo 200 de daño 276, pero se comió 1300 No te sale rentable Ni loco Seguí yéndote, seguí yéndote Johan, sigue huyendo, ¿no? Que tenés al proyecto atrás Le pega un tiro y el proyecto se lo lleva o no se lo lleva Ajá. lo traquea y oh, avió no, perdón pero para mí la jugó mal ahí en ese sentido tendría que haber seguido yendo sé yendo sé yendo sé y desaparecer del mapa cuando sí, el equipo que es... se quedado más próximo uh -huh. el mops y el pantera Están muy distanciados sí, ¿por porque tan abierto sí. pasivo, pero para cuando se encontró el enemigo ya lo tenía muy de cerca General Kavos, vuelve a la ciudad, vuelve a la ciudad con tu equipo. Estás muy solo ahí, vuelve entre cinco. Lo mismo los dos, están mal ubicados ahí. No, no tiene... Ya está, ahora fuiste. Sos no, no, no tiene car... No, no. Está muy muy rodeado. ¿Puedes llevarse a uno. Mm, no, no, no. Mirá que palizas le están pegando ahora, sí, eh. Sí, pero ese flanco en la partida anterior no se yo. Sea, la jugaron que, diferente, boludo. No había nadie, eh. En la anterior no había nadie en ese flanco. Eran todos los de ciudad, los humos que se habían, que se corrieron para el final, pero. Nah, re desbalanceado no, Alvarito. La jugaron pésimo, boludo. La jugaron sí. re mal, no es desbalanceado. Son los mismos equipos que jugaron en la anterior, eh. Exactamente. Los, los mismos de recién, nada más que ahora hicieron. cometieron un error gravísimo que se fueron. Tres por un lado solos a morir contra cinco de ellos. Ya está, fuiste, boludo. O sea, mirá cómo. mira la distribución en el minimapa, ya te das cuenta. Mirá el mapa, boludo, cómo, cómo, lo, cómo los envolvieron los, los otros a ustedes, boludo. Los del lado izquierda, ¿cuánto Me parece. más esperarán? por eso, fíjate que. El flanco este, a la derecha, que en la anterior no se tuvo en cuenta, esta vez sí se tuvo en cuenta, el equipo norte lo aprovechó, bajó unos cañones y está rodeando. En la ciudad, que en la anterior había ganado el equipo sur, ahora la perdió, la cedió, digamos, porque no vi muchos muchos del, del equipo ahí. Sí. Está, hay mucha presencia al oeste, a la izquierda, demasiada para mí, o sea, están muy pesados en la izquierda. Lo que pasa es que ya son muchos cañones menos, boludo, es el tema. No sé si no creo que la puedan dar vuelta, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6 menos. Es mucho. Es muchísimo. ¿Son los mismos equipos? Todo lo mismo. Claro, uno cambió uno de cada lado. ¿no? Los mismos tanques, claro. Un par de jugadores nomás que rotaron, pero cambió la estrategia y bueno. Que el equipo norte entendió que la anterior. vio eh, las flaquezas que tuvo en la anterior y las aprovecharon en esta. Y bueno, este es el resultado. Sí, exacto. Eh, aprendieron de los errores. Ahí está aguantando el equipo de Alba, pero está, está jodido. No, no, están muy, muy. A ver si la hacen bien. Pueden seguir bajando cañones, pero... La tienen muy complicada. Calacha dice, los de la izquierda jamás presionarán, qué rayos. Bueno, ahí está el tema, es que lo de la izquierda tal... Pero bueno, es jugar en equipo, boludo, es... eso es el equipo. No es que sean malos jugadores individualmente, lo que pasa es que no funcionaron como equipo. No jugaron, se fueron tres por un lado a hacer la suya cuando... Sabes perfectamente que son 18 contra 18, te llegan a arrasar, seis de un lado, a esos tres se los comen, tenés que ir con el equipo. Es lo mejor que te puede que te puede pasar acá. Estando todos juntos no te van a focusear entre 6 o 7 nunca. cambio, son 3 contra 7, como eran ahí, o 6. Chau, adiós, nos vemos. Bajaron 3 cañones en 2 minutos. Por eso. A la derecha había todo, solamente dos cubriendo y encima muy distanciados, no es que estaban ni siquiera sí cerca. Estaba uno digamos en primera línea el otro en segunda barra tercera. Donde uno fue a lo limpiaron no, y bueno. el otro, bueno. otra cuestión de tiempo para que caiga. La ciudad también. Nuevamente los pesados del norte supieron no empujarla bien Se llevaron a todos los enemigos Y bueno, ya sí. Ahí cayó el ataque pinza Bueno, pero tremendo Línea 1-2, huyendo de frente Línea 4-5 de un lateral Y bueno, la de línea 9-0 que cayó por la retaguardia cerró, es tremendo lo... la bolsa. No, no, o sea Lo, lo, lo... mal que se jugó en equipo, boludo No te digo individualmente, pero en equipo O sea, no, cada uno hizo como que 7 siete siete watch hicieron una cosa, se metieron ahí los, los de Alvarito con los demás Se metieron ahí también Pero después el resto, tres o cuatro se fueron por un lado dos habían por otro lado Ya tenés tres y dos son cinco O sea, tenés cinco menos Que ellos los, los focusearon, hicieron plum plum plum Los bajaron y después se fueron contra todos ustedes Que estaban ahí en el centro, en el centro izquierda En la izquierda del mapa, digamos Chao, cagaste, boludo, tenés cinco chabones menos Hola, aún puedo entrar al torneo Ya está cerrado, bro ya cerró, bro. Me esperé un montón. Eh, si a la izquierda hubiesen estado algunos tanques menos. Porque no iba a avanzar porque había mucho resatanque en contra y iban a perder mucha vida. Pero capaz que tenían que romper que se algunos o sea. y el resto iba a la ciudad. Iban hmm. bueno, a poder resistir mejor. Pero la ciudad cayó bastante rápido. La sí. derecha cayó inmediatamente. No, la, la derecha los el volaron al toque, boludo. El norte dijo: aprovechemos, se mandaron y no quedó nadie. Es que, y, claro, los que estaban adelante de, de Alba Ahí con la, en la parte izquierda Aguantaron un poco, dejaron que el resto venga Del, del lado derecho, digamos Fue limpiando, limpiando, y después ya quedaron totalmente Encerrados en una pinza, boludo Nadie sacó tanque, así que está todo no. Buenísimo Shadow Balmung, no podré llegar a la final hoy Eh, no Hoy es... Estás complicado Estás muy complicado Todos mis tier 8 tienen al menos 5 habilidades. Hubiera servido para la final. Sí, pero por eso yo lo cité temprano, Link. Yo lo cité a las 21 horas. Hasta que armamos el torneo. Imagínate el tiempo que les dimos que cité a las 21. Jugamos dos batallas de tier eh, de... con la cuenta sheriff. Después recién charlamos un rato, armamos esto. O sea, tuvieron una hora y pico para entrar todavía y me entras a las 11 de la noche. Lo cité a las 9. No. No, porque es injusto para los chicos que quedaron afuera. No entendés Es injusto para el que vino a las 9 esperando Claro, uno se comió a las 9 esperando Jugó el torneo, jugó, jugó la batalla de prueba Porque encima podían entrar hasta la batalla de prueba Que fue hace 40 minutos O media hora Y no Ya hay gente que quedó afuera, que estuvo participando Y si entrás vos ahora, como que Para qué entras a... o sea, Directamente en la próxima no viene, nadie a esta hora, no, no viene nadie a las 21 Se prenden todas las 11 y listo Ya directamente para el lado De la semifinal y todo eso hay que estar a la hora que se los cita, chicos Ellos tienen ventaja eh, ¿Por qué tienen ventaja? Dice el coto 49 Y tienen ventaja porque tienen medios Porque tienen medianos ustedes tienen pesados Depende cómo lo vean En el mano a mano se los tienen que comer si le, le pasa que les cedieron la, la colina. Uh -huh. A ver, tienen tiempo. Antes de largar una batalla tienen el... Nando les pone el mapa. Ya saben qué mapa Caminas. Ustedes ven cómo están conformados los equipos. Así que tienen que pensarlo todo. No pueden decir, ah, bueno, largo. Voy con mi... ¿Cómo se llama? Breaker y... Y listo, resulta que no te va a servir de nada Exacto, boludo Gracias Alexis Novo por esa por ese follow Te tengo, te tengo Del del Facebook de World of Tanks Oficial eh, Exacto, lo que dice Jimmy Si ves que el equipo rival va con todos ligeros Y no te pongas un pesado Porque te van a retrolear, te van a ver de lejos No lo vas a detectar Tiene la ventaja de ver Qué es lo que está poniendo el otro equipo O sea Pongan algo en, en consecuencia de eso. Ustedes interpretaron que era mejor ponerse pesados. Y bueno, ahora hay que jugarlo y bancársela. Uh -huh. Ya está. Sabiendo que todos sabemos lo que jugamos es este juego, que los, los medianos y los ligeros van a la colina. Casi uh, siempre. Qué bombazo que metió tacho de balas. A Maca Gamer le sacó 700. Sí, sí, sí, bien. lo es, lo es. <risa> Ojo, Kiro ahí, está con muy poquita con muy poquita HP, boludo. Cuidala, la cuidado el HP, Kiro. Que vale igual, vale igual. Como decimos siempre. Tener 5000 de vida o tener uno, vale lo mismo. Un cañón es un cañón. Obvio. ¿Chapo le mete una explosiva? Ay, Chapo, cogería la que te estás comiendo, rey. Sal de ahí, Chapo. Sal de ahí. Se trabó. Está haciendo con la roca. No, Chapo. ¿Qué hiciste, Bebote? Ahí. <risa> ¿Qué haces, cha, Chapo? Contra los nervios. Sí, sí, sí, sí. Chapo. ¿Estaba viendo, que estaba posicionado? Porque ahí... A ver. Bien. Yo, si era Chapo, me hubiese dado la vuelta. Hubiese bajado y hubiese ido para donde está el BK100 contra Mr. Jackman. ¿Ves? Y ahí tuviese tres... Hubiese servido un montón mano a mano contra un Carnarvon, le rompes el tuje ¿Elegiste mal? Uh -huh. Para mí O tal vez si hubiese retrocedido un poquitito, cosa de mostrar solamente la... torreta. Sí, no, pero por ahí se no se pasa nada. un poco con... más disparos, pero... ...sí, no, no es sana para... ...para ese pesado si sí pasa? el tacho de bala te mete una... ...una bomba, boludo, estoy viendo ahí que... No, no, no me quiero poner mucho en la cámara de ellos porque... Le, ...les cago la vida Andando en este tanque tengo un comandante mujer. Como yo. Ay, ay, ay, Esteban, haceme un scraping. Haceme esa scraping, Esteban, que te la van a poner abajo en la panza. A ver, a ver qué hacen. Pasa que el, el bk 100 de, de Esteban acá. La concha de la vez. El bk 100 de Esteban acá es eh, Jesucristo y los 12 apóstoles. Sí. <risa> Completo, está tenés la... <risa> sí, bueno. todo el jugo de ese tanque Literalmente que ves casi en, en su nivel o para abajo es... Está OP, o está muy OP Muy buen tanque La verdad que es... Para ser un tanque alemán, la verdad que se sorprende mucho El empeño sí. que puede llevar a... Tiene ah, lo que ¿no? no tiene el resto, boludo, que es blindaje real Efectivo uh -huh. Este sí es un pesado Nada que ver con el mouse Sí, sí este rebota de verdad, no, el mouse no, el mouse es una caca, boludo El mouse ni hablar, boludo a la torreta del bk 100 es más Ay, se le lanza a Genounes A Maca Gamer Le erra el tiro Maca Gamer Se lo comió, se lo comió, se lo comió Se lo comió uh, Se lo comió No quería, sí Estaba viendo, no quería quemarlo, pero sí Te iba a decir, por el oeste No, no, no es cayendo cayera un movida Si, Mucho daño, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí mm. Pucho está ahí Pero con como, su Rask. ¿Cómo reacciona el equipo. ¿Cómo era que había dicho Martín que tenía mucha ventaja a los medios? Uh -huh. Mira, que depende de cómo la jugás. Exacto. Porque se pensaba que iba a tener. Ah, ahí lo tacho, tiene en el pantera ahí, de costado, el, un el tiro. Equipo, sí. El equipo norte, ahora está. Chao. O sea, es que literalmente. Eh, es que, como venimos diciendo en los torneos que venimos organizando Es literalmente cómo lo juegues, boludo Cómo te muevas, si te mandás cagadas o no eh, si, si haces una boludez o no Depende un montón Ahí Black Dragon, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Sí, sí, se mandó con el Pantera Lo fue a buscar a Paul, al Ferdi Se lo fue a comer yes. Le rompió la munición, lo agarran de cast lo, lo castigan A Paul, chau Paul, gracias por todo Uh, lo castigan al Black Dragon también lo voló oh, la miércoles, bueno, uno por uno toma esa munición toma esa munición, brother Muy arriesgada la maniobra, no sé si eh, Fue recomendable, pero sí, Perder un, un Pantera por un Ferdi mm. mm. Sigue resistiendo el BK100 contra 2 Tienen que, eh, El equipo de Esteban Tiene que moverse, Kuche, FB Igual, Fujami, Elio o sea, está con dos, son dos cañones menos El resto tiene que hacer moverse uh -huh. O sea, él solo está reteniendo dos cañones, boludo Y lo está haciendo muy bien Está ahí haciendo el 6 que tiene que hacer Arriba la cupulita, arriba Está bien lo que hacía Esteban, pero de ahí tuvo que subir el cañón para taparle la cúpula del comandante, Me pareció uh -huh. Igual resistió hasta el final <ríe> Sí, sí, sí Literalmente estaba solo en esa línea Porque tampoco es que los medianos estaban aprovechando la, la cima para castigar a esos pesados. Sí, exacto. Lo dejaron muy, muy solo tal vez. No, es verdad. Y ahí, por ejemplo, mirá, fíjate que el Scorpion G está capturando, está molestando al equipo, o sea, les está metiendo un poquito de presión, 29 segundos, 28. Fíjate como Helio tiene que ir a resetear, ojo con eso. Ajá. Muchos medios, y sí. Ahí se lo llevaron a Elio. Fíjate como eh, Esteban del lado de los pesados dice... No, esto no es de prueba. Esto ya es. Hace rato terminé la prueba. Eh... Elio, que está con el BK100, dice, uff, muchos medios. Y el y Martín, que está con el MK441, dice, uff, eh, muchos pesados. O sea, como que cada uno de su lado lo veía al otro como una. Uh -huh. En este mapa todo, sí, todo. puede cambiar, porque tomando la, la cima con medianos, Podrías crear un desbalance bastante importante, sí, y así toda la pared. Nuevamente, no supieron aprovechar la cantidad de cañones que tenían ahí arriba. Sí. Fíjate que al beca haciendo le hubiesen apoyado un poquito. Un poquito y... le hubiesen ayudado a Esteban, estaba re bien ahí aguantando. Uh -huh. Mirá el daño que hizo, boludo. 2700. Genounes, estoy de las 22 laburando, monitoreo satelital de camiones, si llaman estoy al horno ese <risa> la bula, Acá en el torneo veías la pantallita donde están los, todos los camiones amontonados Sí, te... qué afán en estoy el chocado. camión estos, piratas de asfalto, qué me importa, yo sigo jugando al bot. <risa> a Camino, Los camiones cruzando la frontera, sigo de largo, sí, sigo, sí Sí, vamos a por General para derecho Va a pasar el que va a tener más daño, en él. Del equipo que pierda va a pasar que más daño haga por eso Exacto decir, Tengan cuidado, Concéntrense. Jueguen, jueguen como si fuera un torneo, chicos O sea, tenés un tier 7 premium Alguno de ustedes lo va a ganar Así como lo ganó antes Martín Ramírez de FAM Que está acá todavía, sigue en carrera Lo puede ganar cualquiera Y Kiro el otro día ganó de, Mirá, del lado izquierdo Tanto Martín Ramírez como Quirovista ganaron uno de los premios Uno cada uno uh -huh. Escuche, no comamos tiros al pedo, por favor Escucha dónde vas Jueguen en equipo Jueguen Jueguen en equipo Consejito que vuelta, les tiro ahí para todos De vuelta tenemos la misma filosofía de la partida anterior Medianos versus pesados Otra vez, mirá boludo Sencillo, los pesados tienen, no tienen visión Pero tienen blindaje y tienen pegada Los medianos no tienen tanta pegada Pero tienen movilidad y visión o sea, uh -huh. Vayan por donde les convenga se puede ganar capturando bases, o sea, tienen que jugarla, de... tienen que potenciar eh, las virtudes que tiene su tanque, sencillo, no hay más. Uh -huh. Tiene que ver con eso, siempre. Kiro, ¿viste? Se había quedado ahí haciendo lucha a muerte contra una estatua. <risa> ah, sí, no lo digo, ¿eh? ¿Y le ganó o no? Sí, sí, sí, ah. le ganó, le ganó. Bien, bien, vamos, Kiro, carajo. Yakuchi empezó castigando a Mr. Jackman. Como no, decimos, mapa chico. No coman tiro al pelo. muy fáciles. Y ahí está. Se está viendo los resultados, ¿no? Pero, ojo, porque en realidad también es mapa chico. Y vos decís, sí, bueno, buenísimo. Para eso tengo pesados. <risa> o sea, a distancia los medianos te van a comer. De cerca los tenés que hacer pelota. Ahí les puedo a Kuche. 6.950 de vida contra 6.829. Ya Kuche puso las cosas pareja a nivel vida. Porque ellos tenían un, un tirito más de vida. Por ser pesados. El que gana tiene suscripción gratis al OnlyFans de Nando. Sí, no sé. No sé quién la va a pagar, boludo. Jimmy tenés un sope. Yo no tengo un sope, boludo. Con Jimmy estamos quebrados. Esto pongo la billetera ahí en la prensa para poder experiencia un poquito más de Olvídate, Yo no pagué la luz también para poder comer, boludo. A ver, está todo muy parado. Ya empiezan a ponerse más estáticas las partidas, ya no son tan movidas como antes. Nadie quiere cagarla, nadie quiere mandarse esos mocos que te hacen perder la partida. Uh -huh. Es jodido, ojo, hay que tener cuidado. Cada vez que son menos jugadores, son menos cañones, cada error cuesta más caro. Nando deberías resubir las partidas del torneo de YouTube, son muy buenas. Sí, es probable que lo haga. Si se están viendo bien, buenísimo, es probable que las suba. Y este es el último torneo o te queda alguno más historia? No, ya está. Este es el último del mes. Ah, y el fanart. Podrías ahí, sí, aprovechar y descargarlos de Twitch antes que te ocurre. Exacto y hacer una linda edición de torneos salvajes sí sí lo corto lo corto un poquito, corto la primera parte que jugamos las, con las... sherrys, sí, por esa, esa hora de espera después. corto toda la parte donde estuvimos esperando, sí sí seguro claro y la lucha en barro de uno exactamente <risa> a ver, qué tenemos entonces Krioguistas está aquí tratando de hacer un poquito de, de, de scrapping ahí con un arbusto con una cabina de teléfono, a ver si le funciona Cuarti está... es que está bien lo que están haciendo, boludo Los medianos tienen que disparar de lejos y moverse en grupo tipo manada de lobos y los pesados tienen que estar juntitos para no perder mucho HP uh -huh. Interesante lo que puede resultar en ese grupito sí, sí, sí. de cuche de cazadores uh -huh. furtivos uh -huh. Hay que ver cómo desempeñan estos pesados acá O sea, por ahora está todo quieto, nadie quiere perder nada Centurion va a ver si puede asomar Torretilla por ahí O sea, se podría llegar a decir que los pesados están en posiciones defensivas Esperando que se balancen los medianos Y ahí exprimir toda las ventajas de blindaje y posición Y negar la, la movilidad que tienen los medianos Yo creo que los medianos están, en cierta forma, viendo... Viste como la, la. muralla esa de los. de la película, ¿cómo se llama, que el caballo de Troya, viendo el punto débil por donde pueden llegar a ingresar y a romper por un flanco, boludo. Están esperando a eso. Exacto. En donde vean que Cuche para eso obviamente es muy bueno. Eh, sabe perfectamente cómo hacerlo. Y. Está, está esperando eso, está esperando el momento para. para que alguno Pero decida moverse. El agarrar ahí. al distraído. Exacto, el que, esté, el que no esté prestando atención, el que se relaje un poquito. Acá sos pollo, ¿no? Porque hay gente que mientras vos estás distraído hay otro que está mm, quemándose el cerebro para ver de qué forma te puede sacar HP. Y ahí está fue sufrió un poquito. Sí. Un, un golpe. Vasos. Exacto, un golpe crítico. En con su quimera. Con el viva la patria. Los otros pesados, todo el... Se podría decir que la izquierda, el centro está ahí, estático, guerra de miradas. La guerra falsa se podría llamar. Sí, la guerra de broma. Exacto. Y a la derecha ya están ahí. Parece Polonia. Sí. <ríe> entre... Con Rusia y Alemania al mismo tiempo. Pero movete más allá. Si bien acá ayudás. Todo muy estratégico, boludo. No, no, nadie quiere regalar nada, al Chabón y Me parece bien, me parece bien. Ahí se la. O sea, nadie se está entregando. Nadie no, está avanzando no. al, no. al Ahí Jackman se comió un tirito del Centurion de Lucius. De, de Luciferius. El quimera lo traquea nuevamente. No porque perdemos, le dice quién? Yo cubro. No porque perdemos. Kiro está dando ahí indicaciones. Eh... Mirá que... En vida está un poquito más bajo. ¿eh? Han perdido ya vida algunos. Tacho de balas con el Pantera ha perdido vida. Otra vez vuelve a comer Jackman de vuelta. Hoy no es el día de Mr. Jackman. Efectivamente. mira no, que siempre la descoce, ¿eh? pero hoy no... No lo vi en sus mejores días. Es como dijimos: todo involucre. Los tanques que usan, los equipos, Talmente. el estado anímico de los jugadores. Se nota, se nota, sí, sí. Sí, porque por eso lo pongo a Jackman para. Imagínate que a veces, cuando Jackman estaba jugando así muy, muy bien, lo pongo para eliminar a Kuche. Imagínate lo bien que juega, boludo, a veces. O sea, para, para balancear a Kiro y los tengo como balanceadores. pero fíjate que en el anterior, por ejemplo, en Minas Kiro no hizo daño, boludo Se fue con un cero de daño Y lo, ya te digo, y lo uso para balancear la cucha a veces Porque sé que lo que puede rendir Kiro Lo que pasa es que no tienen justo un buen día hoy, pareciera Martínez dice, ¿te ha hecho para de comer tiros? ¿Con el Pantera? Claro, exactamente No te dejes matar, le está diciendo básicamente Quarty tiene que empezar a hacer un poco más de Scythe No, lo va a sufrir Genounes, mira avanza ahí. ¡Ah, casi! Si me paro aquí, no espoteo nada, dice. Tacho de bala sale de vuelta, come tiro y pierde en un cañón. Genounes la no estaba haciendo bien, pero ahí comió mucho daño. Sí, lamentablemente comió dos tiritos ahí que no le van a. Ojo, ojo, ojo, porque acá los pesados. Mmm, Martín Ramírez ahí con el Emil. Un tiro a Kuche. Un tiro le dan. Se dan un tiro cada uno. Ojo, ojo, ojo, ojo. Es que quedó ahí a, a la vista de Lucy. Hay que ver si lo cubren. Si no lo vio. Black Dragon lo tiene le tenía de culeta ahí. Tenía que bajar un poquito. El Quimera le mete unos 510. Está, Saben que está recargando. Saben que tiene 27 segundos de recarga, más o menos. General una es que está pidiendo ayuda de Kuche. No, no llegaron. Oh, chaval, se la comieron. Jackman ahí pudo subarte. Dos El a uno. La quimera que. Que estuvo, fue la piedra ahí del zapato del equipo sur. Está peleadísima. Mirá, mirá Kiro allá, boludo. En la otra punta. Kiro contra dos, se lleva uno. Yo te dije que Kiro es bueno, ¿no? ¿Se lleva uno y medio o no? ¡No! Le hace un crítico y no le hace daño Y se lo llevan a Kiro y queda solamente el Tiger 2 de QWERTY Hay que ver si aguanta 30 segundos tiene que aguantar Aguanta, le pone Martín ahí ¡Oh, chaval! 30 segundos, Escuche, recarga y tiene... 30 segundos 700 ahí esperando. Sí, Tiene 700 de vida Y son los dos autocarradores Ay, ay, ay, ay. ay Por eso, Kuche tiene 700 de daño potencial y bueno, el Ahí le arran el primer tiro, ya está. Oh, Adiós. se van a roll de 400. No, no, olvidate 430. Bien, bien ahí el equipo de Kuche, ha pasado. Ha pasado. Fíjate que jugaron al revés. En la anterior minas, los medianos, que tienen movilidad y demás, subieron a la montaña y quedaron ahí estáticos. Sí. Los pesados fueron los que se movieron y ganaron Y en esta sí. fueron los pesados los que quedaron estáticos los, los medianos Aprovecharon su ventaja de movilidad Flanquearon y se llevaron la victoria Exacto, boludo Sí, la, la jugaron bien igual Y esa regla la recomendé yo Nunca confíen en Kiro <risa> Nada, pero está bien, me parece bien Es buena También es una forma de reconocer al que más daño hizo de la partida anterior ¿no? Uh -huh. Y no agregar gente que, que no, no, no participó en el torneo Exacto <risa> Es lo más ahí justo Cuche está tratando de armar estrategia Sí, sí, Cuche se hace ahí el, el mariscal de campo <risa> El Napoleón Bonaparte tenemos, a... <risa> tenemos a Rommel Y el otro lado <risa> ¿Dónde sale? Eh... En, no, en mi equipo eh, Montgomery es. Christian Spartan, genounes lucifenions Va a estar eh, Va a estar, creo que va a estar complicada esta para ambos equipos Va a estar difícil en serio Yo la verdad que si estuviera jugando en alguno de los dos equipos estaría muy nervioso Si, sí. ya dos pesados un, medi un mediano, la misma destrucción sí. No hay no hay ventajas El proyecto Autocargador, el burras autocargador <risa> IS6 se, se. ponele que se. anule con el, el IS3. 3. Sí, René y con el Patriot. RNA no, torretero Patriot. Más parejo. Bastante similares. Sí, sí. Más parejo imposible. Fíjate que se está moviendo por lugares totalmente distintos, <risa> diferentes. Cada uno va por su. por su lado. Es <risa> Ojo la base, eh, poneme. Acepto. Están haciendo los dos lo mismo, boludo. Sí. Esto para que digan que no estaban balanceados, están haciendo lo ¿Está más, en más balanceado es imposible, están haciendo. hasta lo mismo están haciendo. Sí. Ojo que puede terminar pues el empate va a depender de la habilidad del equipo, Y también un poco de la suerte. A PCR le metió Liz Genounes le metió un bombazo de 420 de Cuche con APCR. Genounes quiere ganar, no se viene con tonterías acá. No, no, no. no. A Cristian le le han pegado El en la muni. ¿Quién le pegó? Eh, Cuche ahora sí. 400 ahora sí. sí. Creo que fue Kuche o fue uno de los pesados no Opa, opa, captura, captura, captura. Mete presión. Señor Quiroquistas. Sí. Ese snapshot entra perfecto el proyecto. Ojo que eso cuando se captura es un arma de doble filo porque sos un cañón menos luchando, pero estás metiendo una presión bárbara, O sea. Uh -huh. Aunque a veces se usa también como tipo anzuelo. Venía a buscarme y ahí te, te, en la base te, te comemos crudo, ¿no? Sí. Y es precisamente lo que pasó. El esto se expuso demasiado para tratar de pegarle. La no quiero vistas. Recibió mucho daño y bueno. Quedó en el camino. Quiero créditos por predecir el burlasque de Kuche. Dice Jackman. <risa> ah, para el T26-5, viene a buscarlo a Cuche. Ay, ah, lo encerraron a Cuche, eh. Lo encerraron a Cuche, me parece, eh. Mira, mira, va a tratar de escaparse, pero. Se come un tiro. Le mete un tiro en movimiento. Los dos tiros le esclavó. Está encerrado, Kuche, ya no tiene nada que hacer. Sí. Uno por uno. Ingenones llevando en alto el IS-6. Sí, sí. Pero le están capturando la base, eh. Sí. Sí, ya está echada la. La partida. Adiós. Base enemiga capturada. <risa> Qué bien que la... Las reglas. ¿Sí? está, por si lo supuesto. Quiere. Vale, vale, vale. Exacto. Eh, Black Dragon, ¿qué pasó? Estoy nervioso, dice. Y deberías estarlo. <risa> Básicamente, ponete muy nervioso porque yo también lo estaría Como tiemblan oh, esas nalgas Sí, sí, sí. Concentrate, trata de sacar lo mejor de vos Traten de no, lo que siempre digo, Black Dragon, o sea, no, no te mandes cagadas Tenés un buen jugador al lado como Kuche O sea, primero el consejo que te diría, seguilo Y trata de ayudarlo, básicamente, es lo que yo haría Si juego con Kuche Acá tienen que aplicar todo el conocimiento que saben, hacer size scrape eh, apuntar a los lugares ah, equipos, todo, todo, todo. Eh, No exponerse, no salir de costado, no comer daño por nada Aprovechar el mapa, aprovechar el tanque que usan todo. Exacto Y consejo si estuviera del lado contrario Del lado de Kiro y de Luciferion No mandarse cagadas Lo mismo Y no tratar de bajar a Kuche como sea Juntos Ir juntos Y no no no regalar daño a Kuche porque Cuche no te perdona boludo Es un claro. gran jugador boludo No te perdona ni un pedo te lo digo porque he jugado mano a mano contra él, jodiendo y me partió al medio. Pues estamos hablando que es un torneo, ya se están definiendo... Este es la tenemos semi! Tenemos jugadores muy buenos, tenemos jugadores que tal vez no se consideren buenos a sí mismos, pero están llegando acá, están acá. los cuatro mejores. Mm. <ríe> Así que eso quiere decir que sí, son buenos, son dignos. <ríe> Exactamente. Ya te pueden ir con la frente en alto y quedar... Sí, y totalmente bueno, como todos. Todos llegaron, todos participaron, todos dieron lo mejor de sí. Luciferian dice, ¿Juega bien ese cuche? Sí, pero es medio boludo, ¿viste? ¿Cómo se quieren los chicos? Se aman. Sí. Hola Nachito, ¿cómo anda papá? Bienvenido, bro. Hola Nacho, llegó para la semifinal. Llegaste para las semifinales. Sí. Ya estamos a punto de ver quién quién se gana el tanque premium, bro. El último que defraudó a Cuche apareció en una zanja. X de parar. Cuche era, boludo. El padrino era Cuche, boludo. Que parezca un accidente. Sí, sí. Es un tipo peligroso. Apareció en una zanja cubierta de aceite de coco. Aceite algunos, de coco, sí. Algunas fuentes. Eh, exactamente. Embadurnado en, en, en aceite de KB2. En grasa para caja. Ya <risa> me mecánico ¿eh? Bueno, eh, a ver, vamos a ver eh, Lucifer, Lucifer Y Kiro han ganado el castillo Les han cedido Cuche y Black Dragon Les han cedido la, la colina Pero se les van a meter en la base, ya te digo Y van a tener Un tiempito prudencial para meterse mira cómo los apuntan Cuche y Black Dragon tratan de escabullirse, pero justo Lucy los enganchó. Botió. Le erró el tiro. Que Tienen que ir a resetear. 39 segundos, 38 segundos. Chicos, no descuiden la base. Me olvidé de darles ese otro consejo. No descuiden la base. Ya vienen haciéndolo recién. Mira como Black Dragon. La misma que anterior. 20 segundos. Y menos con los pesados, si saben que no... Y ahora están aprovechando la posición, están dos pesados juntos. Mucho daño alfa esperando ahí. La pierden, la pierden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chau, perdieron. No, el vuelve a luchar contra el muro. <risa> Pobre Kirov. Pero bueno, la gana, bien, como no. dijimos, victoria es victoria. Y esto se ve mucho en los torneos también, gente. Olvídate. En un torneo te metes en la base de una. Lo primero que haces es vas a la base por las dudas para que no te hagan esto. Facilísimo. La ganaron re tranquilo. Me, me, me sorprendió mucho de Kiro. Raro Kiro porque es muy estratégico. Él piensa mucho sabiendo que por las dudas te pueden llegar a capturar. Raro que no se hayan quedado cerquita de la base. Yo creo que él pensó para mí Kiro pensó que iban a ser defensivos. Haremos escondidas, Nando. Eh... No creo. No creo. Hoy no. Hoy no creo. La permanencia de Kuche en guerrillas está en juego. Sí, la verdad que sí. Loco, me siento el villano de la película, dice Kuche. Pobre Kuche, boludo. A ver, vuelvo a decir, no es que tengamos nada en contra de Kuche, que es un cochino. Mirá las tres estrellitas es en el cañón, boludo. Es una boludo. percepción personal, ¿no? Ya. Sabemos el nivel que tiene Kuche Le deseamos mucha suerte Solamente decimos que sería algo muy interesante Algo tal vez medio inaudito Yo creo que Black Dragon tendría que haber metido eh, Un tipo Es la primera vez que ganaba algo Tendría que haber ido por el lado de, de, del pobrecito a Kuche eh, Tipo, porfa <risa> eh, No juego muy bien Que se sienta mal Kuche, Kuche. Exactamente <risa> Déjalo ganar pobrecito Dejalo al pibe Poner a los pibes <risa> Ahora empiezan eh. las extorsiones. Queremos un 1 vs 1 de Nando contra Jimmy. Para qué, boludo. Creo que claro. ya lo hemos hecho, sí. Me Pero ha ganado. No Jimmy. quiero pasar vergüenza. Nah, nah, Acá el que juega bien es Jimmy. Ponele. Ponele. Y yo. <risa> <risa> lo, lo dijimos los dos. Lo pensamos los dos y lo dije yo antes, <risa> boludo. Qué malo. Ay oh, Dios. Bueno, acá Está se están. Ponele. Se están analizando ambos en rivales, estamos en la final chicos, les recuerdo. Eh, Black Dragon trata de avanzar. Yo lo que te recomiendo Black Dragon es eh, tratá de no comer daño. Tratá de potenciar lo que tenés. No mostres el chasis. Porque Kuche no te perdona. Ya ¿eh? te digo no bueno, te perdona. Sí. Te, te lo digo porque lo conozco. Está saliendo de lateral en un pasillo. Kuche con un doble cañón con tres marcas. Bueno, ahí te perdonó. Bueno, ahí vimos el RNG de. Bien. Acción. Eh, no te recomiendo que pelees en esa posición Porque él está mostrando torreta y vos estás mostrando el chasis mm, mm, mm. Ahí tiró una Te metió el doble sí. cañón Erró uno, metió uno, ojo Tiene 21 sí. segundos de recarga Tiene que volar de ahí él Y llegó a recargarle, bueno uh -huh. Yo que Black Dragon está complicado No le daría tanto Porque Va a tratar de meter otra salva seguramente Si, le mete la salva completa hasta en el horno Yo que Black Dragon iría para sí. atrás a torretear En ese atrás que tiene pedritas uh -huh. Ahí va, ahí avanza Picuche no sé si lo va a dejar hacer eso Ahí está, mira Ahí está acomodado, ahora sí Ahora, torreta, torreta Lo malo del, 700, del IS-3 es que tiene torretitas arriba El mm. 703, dos no Y aparte, el 703 tiene hit Tiene hit El IS-3 tiene APCR Se le va a lanzar ay, ay, ay, ay, ay, ay. No te despegues de la piedra Si te despegas de la piedra, sos pollo Me haber tirado la salva, pero prefiero asegurar Aseguró, aseguró el tiro se puso nervioso el Black Dragon, es entendible. Y ahora sí, no te despegues de la piedra. No te despegues, no te despegues. Yo sé que uno por temor mmm, se, se despega de la piedra, pero es lo que justamente lo que no tenés que hacer. Es pegarte lo más que puedas para tapar todo el chasis. Bueno, hemos llegado a la final. Se ha completado el ciclo. Sí. Consagrado un nuevo campeón. El último el campeón. Sí, sí, sí. sí La verdad que lo felicitamos. También lo felicitamos a Black Dragon. Muy buen por desempeño, supuesto. llegó hasta la final. Llegó hasta la Esperó final. Pero muchos jugadores de renombre conocidos. Muy, muy queridos buenos. Queridos por la comunidad. Sí, <ríe> sí. Y no querido ¿no? El caso de con ponele. También. Y bueno, está, siempre hay uno, ¿no? Pero bueno. <ríe> Felicitaciones, un aplauso para el señor Kuche Que ha ganado, felicitaciones al señor Black Dragon eh, Felicitaciones para todos Y espero que le hayan pasado bien también Kuche se ha ganado de Un tanque premium de tier 7 Luego muy bien jugado eh, Por parte de ambos Obviamente como dije Kuche es un gran jugador Es difícil ganarle en el mano a mano Es muy complicado Chateo, No te perdona. te perdonó uno al principio Cuando pasaste de lateral eh, y no y rebotó el tiro Por esas cosas el RNG Pero uh -huh. Pero bueno, es, es así es, es una cuestión de, de, También de experiencia en el juego Black Dragon, fíjate, tiene 3.000 y pico de batallas 3.800 Cuche debe tener unas 50.000 o por ahí debe andar, más o menos 40 y pico mil, porque resiste la cuenta No, me a mirar ahora, pero sí. Esta, Fíjate que juega Desde el 2012 Tenía creo que cuarenta y pico mil batallas Más cuatro mil ahora que tiene son cuarenta mil O por ahí andas, hay una gran diferencia sí, Estamos hablando de un jugador que es Moradito Sí, ponele ya Tiene mucha experiencia en torneos y demás sí. Por eso Black Dragon muy bien Llegó, luchó, Se defendió Exactamente Cayó, podría decir, ante uno de los mejores eh, Un premio a Black Era mucho robo Buen reversia premio a Black bueno, puede ser, bueno, vamos. gente, a ver. eso depende. Y bueno, es, es así. ¿Quién, quién Black pone el.? llegó, de... se podría decir que es Afano, pero bueno, la llegó. llegó hasta la final. Si era... sí, ¿Y sea, qué pasaba ¿Qué ¿quedaba que haber, si quedaba en primera ronda? Claro, ese es el tema. No se pueden dar 100 de oro, el mínimo tiene que darle 500. ¿Cuál es? Como mínimo. Y Kuche, recuerden que Kuche pasó porque quedó top daño en un equipo que perdió. Eso, ojo también con eso Exactamente, bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una última batalla De Black Dragon contra quien les habla <risa> Si me ganas, si puedes llevar un premio o es sea, una segunda oportunidad Si sí, Black Dragon no tiene problema Será momento de ir Y intercambiar, cambiar munición <risa> Si Kuch es buena gente, que dice? Si Cuche es buena gente y no codicioso Le regalará el premio a Black <ríe> Lo quieren hacer sentir mal, boludo Sí, sí, por eso te digo ahora Kuch, es que Kuch, El chantaje <ríe> La vida A ver, gente eh, Todos lucharon En las mismas condiciones Llegaron a la final Cuche eh, ganó en toda regla, ¿eh? no infligió nada Es eh, su premio Él va a hacer obviamente lo que quiera, pero Se lo ganó Justa. Obvio. Dale, ahí está, vamos a, vamos a darle una porque vamos, vamos a ver si, si. si se lo gana Black Dragon. que eh, Dragon, perdón. Black Dragon Tire fruta. Eh, Black Dragon, vamos a jugar un mano manito ahí. Si quieres, ya está listo, Black Dragon. Parece que está al menos. A ver. Apoyes ese, ganando dice. De todos modos, Kuche tiene como 100 tanques premium, que no sea rata. <risa> Tengo algo en mente, pero depende de la partida. ¿Qué, Kuche? Dime. Te va a dejar de sorpresa, me parece. Ah, ok. Bueno, dale, vamos. Igual, tenga 10 tanques premium, 100 tanques premium, no tenga ninguno. Está todos sus hecho de participar. Por supuesto, que hay no, muchos, que tienen mucho tanque premium, gente de muy buen nivel y que ha. Perecido. Que ha caído. Yo voy solo con AP, ¿eh? <risa> con el S6. Anda a penetrar al ic 3, ¿no? Tírate la hueá. <risa> <risa> si quieres, entro yo y hacemos conmigo. No, no, pero el que llegó a la final es él. Ya sé que puedo jugar con todos ustedes, pero no. no. <risa> él llegó a la final, él se merece un mano a mano. Uh -huh. Tiene que cagar Tiene que luchar ahí creo Ambos que eh, embadurnados. Lo que pasa es que a todos <risa> no, no, Creo que a todos nos envuelve un sentimiento Incluyendo la cuche De decir, este pibe loco llegó a la final Zarpado, ¿no? y todos queremos que gane algo Visto que sea Claro Teníamos los mensajes que escribía, no sabía cómo sí. Cómo se hizo para llegar a los octavos de final Después a la semifinal y... Sorpresa en la final del torneo. Sorpresas que da la vida. La vida te da sorpresas. Uh -huh. Vamos a ver. es incómodo <risa> se siente la tensión en el aire <risa> hay más tensión me parece que con la final escuche <risa> es malo ¿no? lo de Rusia en Díaz. Dicen que te ahogues en Gimnastor. Nando, ya ahogate, güey. <risa> si ganan, Nando, todos nos desuscribimos. Claro, siempre en las suyas. Sí, sí, sí, es un troll, boludo. Black Dragon, pegame el tiro, caramba. Coche hermano, no <risa> pegame el tiro, pollo. Y ¿está Está el RNG me ha ayudado, vale? Y <risa> <risa> volvió que no No se puede hacer en más. No unces, perdón, es que lamentablemente No, oh, no en no, el momento crítico. <risa> Muy bien, Black Dragon ha ganado, que crack Es un crack este Black Dragon Nos ha ganado, nos ha roto Nos ha roto la, la, la... ¿Cómo se dice? Iba a decir una Las cosa nalgas. Las nalgas, sí. suena mejor <risa> Vamos a tratar de no derropar tanto <risa> Ahora te dispara, rebota y se mata solo ¿Te imaginas? Rima la leche, boludo sea, imposible hacer que gane, boludo Bueno, vamos a darle entonces eh. Cuche, ¿qué tenías que decir? Algo, no sé si. Si Cuche quería decir algo, quería aportar algo o no. O quería dejar que todo fluya como viene esta hora. Vos sí que sos un crack, Nando capo. Eh. Bueno, yo creo que. No, güey, me siento mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, boludo? Aprende Cuche. Bueno, eh, yo le voy a regalar de mi parte, esto cuenta de, por, mi, por mi personal eh, le voy a regalar una semanita de cuenta premium para Black Dragon porque se lo merece me parece que es el, el, un, un jugador promedio que llegó a un lugar en el cual es muy difícil llegar con jugadores muy muy buenos eh, entonces yo creo que se merece una semanita de cuenta premium eh, por lo menos espero que le sirva por haberme vencido me derrotó en, en, en batalla, así que bueno, eso me, se merece que, me, que, que se gane por lo menos una semanita de cuenta premium, que ya le digo, el premio de Wargaming que pone Wargaming es un tier 7 premium, que se lo ha ganado Kuche, que corre, digamos, por cuarta, por está patrocinado por la empresa, digamos, eh, así que eso no, no, no se puede modificar, pero sí, por mi cuenta, por parte de Nando Capo, corre una semanita de cuenta premium que le voy a estar haciendo, le va a, le, se le va a estar haciendo entrega al señor Black Dragon por haberme ganado justamente en esa batalla que acabamos de jugar recién. Eh, bueno, chicos, espero que la hayan pasado bien. Jimmy, ¿cómo, cómo la has pasado tú? Bastante entretenido. Fue un torneo muy... ¿Cómo se podría decir? Muy muy random. Muy aleatorio. Viste, boludo, es que es increíble. Partidas muy peleadas, después otras que... Un equipo supo aprovechar muy bien las ventajas, otras por captura. Exacto. La verdad fue muchas sorpresas. Tremendo, tremendo, sí, sí, sí. Eh, ahí te doy unos 100 pesos para ayudar por esa semana de Conta premium. Bueno, yo les, también les quiero aclarar, les quiero decir, les pido primero que se suscriban, que le den follow, si no están suscritos acá al canal de Twitch. Yo soy así, soy una persona realmente sensible en el sentido de que no. Me sale, me sale, soy así. Te digo, no, no tenía por qué dar nada, porque el premio de hoy lo ponía Wargaming y era un, un tanque premium. Y, uh -huh. y bueno, esto corre por cuenta mía. Así que nada, espero que, se lo, que lo disfrute porque nada todos tienen la posibilidad. Él puede, podría haber yo qué sé no participado, sin embargo participó, vino. Él no se tenía fe encima. Eh, como me hubiese pasado a mí en su situación, teniendo 3.000 y pico de batallas. Así que buenísimo que llegó, se lo merece. Y, y creo que, que es la mejor... La mejor solución, así terminamos todos felices. Eh, por otro lado, les agradezco también, Cuche, a todos los chicos, te felicito por haber ganado el torneo, jugaste muy bien. A todos los que han participado también, los felicito. Le eh, quería agradecer también especialmente a Jimmy por haberse estado aquí dándome una mano, porque es muy complicado organizar esto. Es muy difícil estar atento a todos los detalles que hay, eh, porque tenés que leer los mensajes, tenés que ver que los equipos sean parejos, tenés que ver que nadie haga nada ilegal, que nadie, o sea. Tienes que tener además el directo, que no se te caiga, ver los FPS, ver que te ande bien en la compo, O sea, todo. es no tenés una idea de todo lo que tenés que tener en la cabeza para que funcione bien un evento como este. Y después también a Chapo, también gracias por la donación. Recuerden que todas estas cosas, por ejemplo, que le estamos dando la semana de Cuenta Premium a Black Dragon, salen de sus donaciones. Bien, O sea, todo lo que donan al canal... Eh, de alguna u otra manera vuelve a ustedes también cuando hacemos estos eventos o si algún día regalamos un día de cuenta premium o un tanque premium o semana de cuenta premium viene de sus donaciones así que eh, realmente estoy muy agradecido muy contento porque hemos crecido un montonazo y eso es gracias a todos a todos ustedes esperamos que se sigan prendiendo a todos los directos recuerden que por lo general siempre juego con la cuenta premium para que ganen oro y lo que les digo siempre. A mí no me beneficia en lo personal. En nada jugar con la cuenta Premium. A mí me conviene jugar con mi cuenta para levelearla. Para seguir subiendo Winocho. Para seguir subiendo puntuación. Para seguir sacando marcas a los tanques. Eh, pero lo hago por una cuestión de diversión. Para que ustedes puedan ganar oro. Y nada. Y esté bueno y sea divertido. Nada chicos. Eso. Espero que la hayan pasado muy bien en estas tres horitas de directo. Mirá. Bastante, bastante bien. Gracias Chapito querido. Gracias por la donación. En serio. De corazón. Muchísimas gracias repito, muchísimas gracias Jimmy y espero que la hayas pasado muy bien, Bebote así que seguramente vamos a ver el resubido después a YouTube, a alguna parte seguramente subiré cortaré, editaré eh, trataré de poner partes que te incriminen voy a cortar partes, palabras, frases tuyas, <risa> así terminas diciendo me gusta, y después capaz que en otra parte que estás diciendo, sí, por atrás claro. que es donde me iba el equipo el por embadurnarme la... <ríe> exactamente, Entonces te dejo la frase sí, sí, voy a cortar la frase para que te diga, por ejemplo me gusta, por a o cosas así eh, pero bueno, cuestiones así que nos van a hacer reír. Me gusta el bombazo ¿Cómo? Sí, vos estabas diciendo me gusta cómo se mueve el equipo, entonces corta el me gusta y después está diciendo, Y después decís cuche, entonces me gusta cuche, entendés, va a quedar todo muy turbina. Sí, sí, de... sí, sí. Ah, Juan Daces es Black Dragon, no sabía, no sabía, perdón. No, no, no, no. no ya, siempre digo lo mismo, que tienen 700 millones de, de nicks, entonces no sé. Eh, dejarme ganar así sin mérito no, no, no, ganaste, ganaste, ganaste, te lo, te lo tenés bien merecido y, al igual Ay, que no tú sin mérito llegaste hasta la final vos no creías en vos claro, <risa> pero aún así teníamos ese voto de confianza y, y no nos decepcionaste llegaste ahí luchaste contra los mejores y quedaste segundo exactamente este es, un es un montón es llegar segundo pero ha quedado gente de como Harold que tiene 8500 casi 9000 de puntuación Claro, Lucifer, Lucifer, Jackman este, Un montón de jugadores mirá, está, peleate contra el, el Comandante de, de Tamar Chabón, o sea, mirá 26.000 batallas, 5.700 de puntuación Casi 1.000 de daño por partida 50%, o sea, estos pibes juegan bien Realmente, o sea, son muy buenos Y vos llegaste y te lo mereces Así que sí, por eso tu, tu premio bueno, chicos, me despido. Sin más, les agradezco de corazón. Mañana seguramente a las 21, como siempre, estaremos transmitiendo. Capaz que un ratito antes, como siempre les digo. Muchas gracias. Suscríbanse, denle follow. Mejor, suscríbanse al canal de YouTube. Denle un follow a este, follow. Si quieren suscribirse también a este, se los agradezco un montón, como siempre. Y nos veremos eh, en la próxima. No sé si usted quiere agregar algo más, Jimmy, por las dudas. No, no, no le quiero cortar la inspiración. No, quería primero, bueno, gracias por la invitación va a muy entretenido vale. eh, se aprende bastante con estos torneos capaz que muchos no hubiesen esperado capturas y ¿Viste? Capturas. Sí. Eh, hay que aprovechar como siempre aprovechen trabajen en mapas el mapa es muy importante eh, esperemos que el canal de, de Nandiño siga creciendo así llegar a los 10k y se pone a bailar acá en cámara sí ojalá en el helicóptero sí, sí hace el próximo torneo Grande Black Dragon, así que les mando un abrazo Kuche. a todos por pasarse. Muy bueno el por la concurrencia de todos desapoyando al canal. No pude ir directo unando. buena onda. Así que gracias. Exactamente. Eh, gracias ahí Nachito también seguramente por la donación. Ahí acá va a mandar un, una donación por por PayPal Streamlabs, así que se escuchó. Sí, la verdad que felicitaciones para todos, para Cucho también, para para Lord Dragon, eh, Black Dragon, perdón. Así que nada. Les agradezco a todos. Y espero que eh, se sumen a los directos. Como decía Jimmy. Que sigamos creciendo. Y, y seamos una, una gran comunidad de WOT. Un beso para todos, cuídense y que tengan una hermosa noche. Saludos Jimmy. Saludos para todos. Chau, chau.